¡¿Qué pasa, señor Camilo?! Hey, Isabel, no te asustes No tienes por qué asustarte No voy a hacer nada que tú no quieras No, no, no se acerque o le llamo a la policía ¿A poco sí? Me estás amenazando, Isabel Tú estás aquí para hacer todo lo que yo diga, ¿entendiste? Esto ¡Es un mentiroso! Pero cuando llegue la señora Rubí y vea todo lo que la ha engañado, le vamos a refundir en la cárcel. ¿A poco sí? So? Yo tengo una mala noticia, Isabel. No te va a creer. Hola, hola. ¿Isabel? ¿Qué pasa? El señor Camilo intentó aprovecharse de mí Lo que dices es muy grave, Isabel Camilo es incapaz de hacer algo así Él es un manipulador Él sí puede caminar Él No necesita su silla de ruedas No es cierto, mi amor Lo que pasa es que está asustada porque te queda robar Mira, y yo la caché Mira lo que tenía en las manos No es cierto ¿Cómo puede haber gente tan mala como tú, Isabel? Y te voy a decirle a mi esposa que puedo caminar Cuando tú sabes que llevo cinco años postrado en esta silla, Isabel Me has decepcionado enormemente, Isabel. No, sí, señora. Vete de mi casa antes de que llame a la policía. Por favor, tiene que... ¡Vete que... de mi casa, Isabel! Anda. Sí, bien tucha. Así es la vida. Mi amor, perdóname. Me da muchísima pena que hayas tenido que pasar por algo como esto. Yo te prometo que voy a encontrar a alguien, sí. Alguien que te cuide. Gracias, cariño. La verdad es que yo no sé qué haré sin ti. Eres lo mejor que tengo en esta vida. ¿sabes? Ay, mi amor. Estoy muy preocupada, hermana. Ya no tengo dinero y no encuentro trabajo por culpa de mi expatrona que sigue dando malas referencias de mí. No podemos quedarnos como si nada. Tenemos que hacer algo para que ese pervertido pague por lo que hizo. Pero ¿qué podemos hacer? La señora Rubí y el señor Camilo son personas muy, muy influyentes en la ciudad. Yo tengo miedo de que algo malo me pueda pasar. Tú tranquila, hermano. Vamos a hacer algo para que ese degenerado pague por lo que hizo. Ten mucho cuidado, Juana. Por favor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se te ofrece algo? Uh, mi nombre es Juana y vi que están solicitando empleada doméstica y cuidadora. Sí, sí, Aquí están mis referencias. Juana, traes excelentes referencias. ¿Puedes quedarte desde hoy? Uh, uh, sí, sí, señora, claro que sí. ¡Ay, perfecto! ¡Adelante! ¡Pasa, pasa! ¡Bienvenida! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, mi amor! ¡Te presento a Juana! Ella es nuestra nueva empleada doméstica. Y se va a encargar de todos tus cuidados. Juana, él es el señor Camilo. Mucho gusto, Juana. Encantado en conocerte. Igualmente, señor Camilo. Solo espero que no seas como la empleada pasada. Era muy mentirosa y me maltrataba mucho. <risa> Pierda cuidado, señor. Yo lo voy a tratar como rey. ¡Ay, yo! ¡Qué <risa> linda! Creo que te y yo no la vas a llevar muy bien. Ay, eso espero. ¿Me acompañas, por favor, Juana? Te voy a mostrar toda la casa. Acompáñame, por favor, mi amor. Ahorita regresamos. Por acá, por favor. ¿Cómo te ha ido en el trabajo, hermana? De momento todo bien, pero estoy alerta. Por favor, Juana. Ten mucho cuidado. Camilo al principio es atento y educado. Sí, hermana, tú tranquila. Que Dios y la Virgencita te cuiden. Sí, hermana, te quiero mucho. Bueno, ya te dejo porque tengo que hacer la limpieza. Hablamos más tarde, ¿sí? Bye. Me asustó yo. Yo no sabía que estaba aquí. Tranquila, Juanita. No tienes por qué asustarte. Yo soy bueno. De hecho, venía a felicitarte. Has hecho un excelente trabajo. Muchas gracias. La en plan anterior... ¿Cómo te explico? Era una buena para nada. Una mentirosa. Una... Facilota. Sí. Una facilota. Solo quería acostarse conmigo como pues, lo ves por mi dinero. Era una facilota. No voy a permitir que hables así de mi hermana. Hermana. Hermana, dijiste. Dijiste, hermana. Así es que tú. Y la criada facilota Son hermanas ¿Qué pretenden? ¿Quedarse con mi dinero? ¿Eso quieren? No, pues se acerqué, entonces, no se entonces te voy a hacer todo lo que tu hermana no puede hacer ¡Suéltame! <risa> ¡Suéltame! ¡Dale! Soy tu, dale, soy tu, soy tu, dale eres, qué quieres! ¡No te a boca. Rubí, señora Rubí. <risa> ¡Cállate! ¡Cállate! cállate, cállate. Una, <risa> ¡Juana! ¿Qué pasa? No, ¿Qué pasa? No, no pasa nada Esta criada se me insinuó, mi amor Se me insinuó y como le dije que no Pues ve cómo se puso, quiere nuestro dinero, mi amor Pero ya le dije que la vamos a correr, ¿verdad? ¡Córrela! ¡Córrela, mi amor! ¡Córrela! ¿Es eso verdad, Juana? No claro que es verdad! ¡Te lo estoy diciendo yo! ¡No, señora! ¡No! ¡Claro que no! ¡No es verdad! ¡Claro que sí! Tengo las pruebas los Mi amor, no, ven, ven, ven mi amor Suéltame, déjame, decir, está todo grabado un mentiroso Eres un mentiroso, Camilo Eres un mentiroso Yo, yo te lo puedo explicar ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que me estuviste mintiendo todo este tiempo? Es ¿Eh? ¿Que abusaste de tu condición para, para aprovecharte de mujeres indefensas, inocentes? ¡Me lo Camilo! ¡No le creas a la sirvienta! ¡Es una sirvienta! ¿Sabes qué? ¡Yo soy tu esposo, tu marido, mi amor! ¡Llevamos muchos años juntos! ¡De mi cuenta corre que te pudras en la cárcel como el gusano que eres! Llame, por favor, mi a la amor, policía! mira, cuéntame. Mi ¡No te me Tranquila, tranquila, Llamamos a la policía hace rato, yo ya vienen en camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que, que se escape.